Revelaron que Iliana Calabro tuvo un afer con Emilio Disi. la respuesta de la actriz. La viuda del humorista, Elvira Ferrer, le habría contado este hecho al periodista Carlos Monti y él lo contó en un ciclo televisivo. La tercera en discordia habló de los rumores. Mira el video. en la nota. Cumplido un año de la muerte de Emilio Disi, estalló una bomba que lo tiene como protagonista. El humorista habría tenido un romance oculto con Iliana Calabró, mientras estaba casado con su mujer Elvira Ferrer. Todo el escándalo se dio a conocer en el programa Pamela a la tarde, donde Carlos Monti contó que se lo había confirmado la viuda, aunque sin dar el nombre de la tercera en discordia. Esto pasó hace 12 años y por lo que ella me dice, duró como 5 años. A ella le llamaba la atención que llamara reiteradamente a su casa y pidiera hablar con Emilio. Además me dijo que se le hacía la amiga, le regalaba cosas. Elvira no podía creerlo, especialmente por el tipo de relación que Dizzy tenía con la familia de esta mujer en cuestión. ¿Hay testigos de todo esto?, contó Monty. Si bien iban a mantener en el anonimato de la amante, Amalia Granata dijo el nombre. Cuando esta actriz estaba envuelta en ese escándalo judicial de su pareja, Elvira mandaba mensajes que decían que no se haga la víctima Iliana. Es una barbaridad, voy a tomar medidas, no voy a permitir esto. Conmigo no.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 Emilio no está, me parece de un mal gusto exquisito, dijo Iliana en Los Ángeles de la mañana. Lo hablaremos en la justicia. Hace unos años que nos evitamos con Elvira, no se puede hablar con ella.